Cancelan plebiscitos en San Pablo, Xochimahuacán. La mañana de este domingo, en el marco de los plebiscitos en las 17 juntas auxiliares del municipio de Puebla, los representantes de planilla, Patricia Pedraza y Manuel Hernández, anunciaron la cancelación de las votaciones luego de varias anomalías. Los vecinos de San Pablo aseguraron que los votos comprados y la falta de claridad en las listas nominales fueron los detonantes para que los ciudadanos inconformes quemaran el material electoral. Pasaba el tiempo y más de 80 colonos se congregaron fuera de la primaria Benito Juárez, el único centro de votación en esta junta auxiliar. Al canto de El Pueblo Unido jamás será vencido, los colonos denunciaban a gritos, bullicios y abucheos la presencia de boletas marcadas a favor de la candidata Isis Xochitl Martínez de la planilla trabajando juntos por la familia, por lo que exigieron que se cancelaran las votaciones. Fueron los representantes del contendiente Antonio Blanco los que denunciaron estas anomalías... Quienes llegaron a ejercer su voto manifestaban que por unos cuantos inconformes no se debería retrasar el ejercicio electoral. Ante esos comentarios, las agresiones verbales no se hicieron esperar. Ante tal bullicio, se expuso que evidentemente no se continuaría con las votaciones. Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación Municipal y Miguel Ángel Mantilla Martínez, regidor del Ayuntamiento de Puebla, indicaron que los procesos serán pospuestos sin adelantar alguna fecha. Nosotros como autoridades decidimos reunirnos con los representantes y ellos nos manifestaron que no había condiciones. Para ello se postergaron las elecciones en esta junta auxiliar, mencionó Miguel Ángel Mantilla.